El regreso del speack volumen 1. muy buenas a todos, guapísimos aquí vegeta, na mentira, bienvenidos a mi canal, me presento soy un bueno ya me conoces comencemos. Esta historia tiene origen en el canal de un estreamer actual llamado joan o más conocido como ambrome el cual despidió a uno de sus mejores moderadores, yo, pero bueno eso no tiene relevancia en esta historia. Todo comenzó en el año 2022, el canal de Ambro había algo que lo diferenciaba de los demás canales, tenía un comando el cual era llamado el SPAC el cual te permitía que un bot leyera tus mensajes, un día de la nada el bot desapareció del canal, y no se supo de él, hubieron rumores de que el SPAC se había ido de vacaciones y había conseguido una esposa pero todo esto era falso, simplemente eran mentiras de Ambro para ocultar lo que realmente estaba sucediendo. En realidad todo esto era una venganza de Ambro contra nosotros por el hecho de que habíamos secuestrado a un pequeño My Little Pony que Ambro tenía en su cuarto, lo que en realidad sucedía es que Ambro le había quitado las cuerdas vocales al Speak y lo había encerrado en el sótano junto a Frutillita, también fue por eso que no se volvieron a presentar las noticias de Frutillita el espeac había logrado escapar, debido a un plan que tenía hace tiempo, pero el espeac no solo quería vengarse de Ambro, sino de toda la humanidad por haberlo utilizado como simplemente un objeto, todo esto claramente ya que él había perdido su cordura al estar en el sótano por tanto tiempo, y hoy en el año 2023 sería el momento de su venganza, antes de escapar el espeac cogió y se preparó un juego exprimiendo cada parte de frutillita, luego cavó con una cuchara un túnel hasta el cuarto de Ambro, pero se le rompió la cuchara a un centímetro de llegar xd, pero estaba tan dispuesto a escapar que rompió esa parte con su propio puño, Aprovecho que Ambro estaba en su trabajo para entrar en su pc y descargarle el launcher sin su permiso, con acepción de que le cambio el nombre y el icono para que se viera como el minecraft original y que cuando Ambro lo abriera le estallara la pc en la cara xddd. Espero el día en que Ambro continuara con la serie de Minecraft pero eso nunca pasó y ni creo que suceda, mientras tanto fue para atacar a los demás integrantes del chat. Primero fue por Mr. Ocito, fue a su casa y le puso una trampa para osos en la entrada de su cuarto, luego fue por Josafat y le dijo que Ambro ya no volvería a jugar a Roblox entonces lo mato del susto. Y así fue con todos y cada uno, gracias a sus altos conocimientos sobre cómo doxear a alguien, después de matar a todos, fue por mí, y con su voz super destruida me dijo. Ambro va a volver a jugar Stumbleguys. Yo me espanté y empecé a temblar. Como vio que me resistía a morir, me dijo: Ambro no volverá a decir ok, ok, no lo podía soportar más. Era como si el espectro supiera mis mayores miedos de alguna forma u otra, pero luego me dijo lo que me terminaría de debilitar: No habrá más vídeos con la bruja que dice a A, a Intenté llamar a la policía pero no tenía fuerzas, entonces me desmayé, después de un tiempo me desperté, vi la hora y me di cuenta que ya casi iniciaba el directo de Ambro, cuando Ambro previó su cámara empezó a sonar la canción de, este año ya no hay verano pero al revés y no estaba Ambro en su silla, me asusté porque sabía que el espear le había hecho algo. De la nada me llegó un mensaje al discord desde el chat de ambro, y me había mandado una dirección ip, la cual era 195, 03, 236, la cual al investigarla descubrí que era la casa de ambro, ahí fue cuando entendí que tenía que acabar con el spac antes de que fuera tarde, fue acá cuando entendí que era momento de spamear, continuara en la siguiente parte xd, por favor no cierres el video, antes de irte deja tu like, dislike, suscríbete, desuscríbete y reporta, y nos vemos en el regreso el Speak volumen 2, gracias por ver. Baila capibara la emotiza insana, rato que ríe y que llora agua.